¡Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog! Eh, hoy estamos otra vez una semana conmigo y mirad, me notaréis la voz un poco rara porque es que estoy muy resfriado que ahora está circulando mucho la gripe o algo así que acaban de empezar los colegios y pues... eso, que yo también me he contagiado pero bueno, ya estoy mucho mejor O sea, ayer y antes de ayer estaba fatal Pero mirad, aquí estoy Dando el pasito de bici de hoy Que nunca puede faltar Y bueno, pues <coughs> Hoy estamos al lunes Y pues eso, ya os actualizaré más adelante Pero bueno, pues ahora estoy dando el paseito En bicicleta Y como siempre, pues los lunes los utilizo para avanzar en cosas en el escritorio, así que he estado todo toda la tarde en el escritorio y ahora que son las seis y media o así, me he venido a dar el paseíto. También he estado editando el blog de la semana pasada, que eso siempre lo hago el lunes para pues, ir bien eh, de tiempo. Y también debería de grabar un vídeo, eh, porque bueno, pues ahora que es otoño, pues hay que grabar vídeos otoñales. Y pues en eso he estado también trabajando, escri escribiendo el guión. Sobre cinco cosas que hacer en y Que no sé si lo subiré Esta semana o la siguiente Pero bueno, lo tengo pensado de grabar Y llegar a cabo Para esta semana lo único que tenemos planeado Pues a ver Ir al instituto como todas las semanas Y Pues hacer cosas otoñales Tengo yo pensado Y por cierto eh, La receta de los cinnamon rolls Que puse en el blog anterior O sea, las he subido al instagram Vale a mi Instagram he, he puesto dos reels así que ir a verlos que está bastante chulos salvo porque el señorito Instagram pues no sé qué le pasa que va fatal y pues todos los textos y todo eso que lo he puesto pues sale un poquito mal pero bueno igualmente lo podéis disfrutar y pues esta semana también eh, iremos avanzando cosas sobre la casa que vimos la semana pasada y nos vamos a mudar pero que todavía no sabemos cuándo nos van a dar la casa lo seguro es que nos la van a dar antes de octubre pero todavía no sabemos cuándo exactamente yo digo que nos la van a dar el día 10 de septiembre pero eso todavía no queda muy claro esto sería la semana que viene el sábado pero no se sabe todavía y pues me gustaría grabar varios vídeos sobre la mudanza y todo eso tiene que estar interesante y o sea, me apetece así que yo creo que con esta intro... ¡ah! ¿qué más? es que se me ha olvidado decir lo más importante esta semana, que mañana mi padre se va a España a la boda de mi tío entonces, vamos a estar toda la semana solos, en casa, porque mi madre también va a estar trabajando así que pues eso un dato importante para que tengáis en cuenta, y ahora sí, yo creo que con esto ya hemos dado la bienvenida a esta semana y mirad Uy, la cuesta que se viene ahora, es que esto es todo cuesta arriba, ¿eh? Hay muchas ardillas Os he grabado algunas Pero en vertical las pondré por algún sitio En la pantalla para que veáis Buenos días, chicos Estamos a martes Segundo, segundo día de la semana Y bueno, luna puede bajar, no ven que está aquí luna viendo un poco el móvil antes de irnos al cole y bueno pues hoy pues se ha ido papá a españa hoy mismo está ha ido mamá a llevarla el, al, al aeropuerto y mirar hoy han bajado muchísimo las temperaturas ahora mismo hace como 4 o 5 grados y bueno pues ya se eso ya significa que ya se van a poner ya absolutamente todos los árboles Así como marroncitos y eso Este árbol de aquí El que está ahí se llama pila Y ahí se pone rojo, de hecho ahí se ve ya una hoja Que se está poniendo como amarillenta Primero se pone así como más amarillito Y después ya se pone súper rojo Y parece que ha llovido esta noche Porque está el techo de esa casa Mojado ¡Ay! ¡Buenos días chicos! ¡Por Dios! ¡Qué sueño que tengo! Son las... Hoy es miércoles, ayer fue martes, no grabé nada. Porque es que es que tampoco hice nada. Ay, qué cansado estoy, chicos. De verdad, he dormido fatal. He tenido mucha tos con el resfriado que tengo ahora. Entonces, fatal. Y qué más. Hoy estaba yo sobrealterado, así que me he tenido que coger la matista. Que la matista aporta calma y serenidad, entonces ahora me estoy relajando así. Y bueno, hoy es miércoles, así que voy a aprovechar para grabar vídeos que tengo ahí pendientes para grabar. Porque sí chicos, ya vuelve, ya voy a volver a grabar vídeos así de los normales, de explicando cosas sobre Finlandia. Y todavía me, noté, me notaréis la voz así como un poco rara de resfriado. Y bueno, pues voy a grabar ese tipo de vídeos. También voy a seguir grabando vlogs, pero. También voy a ir intercalando algunos vídeos así, de los normales. Así que ese es el plan que tengo ahora para esta tarde. No hay, mi madre se han ido a las clases de acordeón y luego no está en el salón. Así que tengo todo el cuarto para mí solo. Así que me voy a poner, voy a, poner a grabar. Que eh, ayer nada más que estuve escribiendo los guiones para el vídeo. Así que ya está. Y fuera de eso creo que no tengo nada que contaros. Ay. qué sueño Mañana es jueves Y pasado viernes y por fin Se acaba la semana Ay. Bueno, mejor creo que no voy a grabar nada Porque con esta voz De resfriado creo que es mejor no grabar hoy Ya será mañana Así que hoy pues voy a pensar ¿Qué hacemos para Para entretenernos un rato? A lo mejor vamos a dar un paseo o algo. Bueno, pues me he venido aquí al bosque a pasear. Me abrigo bien porque es que tengo mucho frío y mucha tos, así que... Pues hay que ir bien abrigaditos para no resfriarnos más. Mira qué bonito que está todo el bosque. Uy, estas flores que son. Son bonitas, ¿eh? Bueno, mirar qué bonito está el bosque. O sea, mirad qué bonito. Es que en persona se ve mucho más bonito que... En el vídeo, pero bueno, pues ya están todas las plantitas aquí. Y si os fijáis, pues ya se están poniendo. O sea, mirar aquí que se están poniendo amarillentes y todo. Yo acabo de dar el paseito, he subido muchísimas cosas a Instagram, así que ir a verlas. Bueno, chicos, aquí estamos dando otra vez el paseito de mirar cómo estoy el paisaje. Hoy ya es 1 de septiembre, esta mañana grabé algo, ¿no? Bueno, os cuento, esta mañana he tenido gimnasia y fuimos a dar un paseo, pero así, solos o sea sin el profesor, fuimos hasta hacer un recorrido de unos 2.5 kilómetros más o menos y luego volvimos y a la vuelta me tocó ver algo que no, que no querría haber visto era un renito bebé muerto que se lo habrían comido los lobos o algo así porque estaba así como desmenuzado Ay, ojalá nunca haber visto eso, mirar, bonito el paisaje Otoñal de septiembre ha sido llegar septiembre y han bajado las temperaturas un montón. Estamos como a 5 grados ahora mismo. No tengo frío porque pues, estoy sudando un poco del, o sea, del movimiento con la bici, pero <risa> que si no estaría congelado. De hecho, me traigo guantes porque hoy en el paseito de es ese cosa estaba diciendo se pues, me estaban congelando los dedos y las orejas también. Así que pues ya hay que empezar a abrigarse bien. Mirad chicos, estoy llegando ya a casa y estoy cogiendo, porque a ver, cuando vas por la carretera, pues te incorporas al pueblo y pues hay dos caminos para llegar hasta nuestra casa. Entonces yo estoy cogiendo ahora otro, diferente, que es diferente que el que los otros días. Entonces mirad, este está un poco más tranquilito, hay menos casas. Chicos, os voy a enseñar un poquito mi rutina de noche. Bueno, mira, he estado leyendo aquí un poquito. Allá abajo está Luna en la cama y ya está casi durmiendo. Y ahora pues me voy a poner a recoger un poquito la habitación para mañana, pues tenerla eh, ordenada. Si escucháis un ruido de fondo, de fondo es que el Luna está viendo, pues el móvil. Vale, y bueno, pues final vamos a recoger todo esto. El antifaz me lo voy a poner ahora Bueno chicos, son las 7 cuarto Ya me he preparado el desayuno, me he preparado mi bol de avena de siempre con Esta vez le he echado así como un poco de azúcar y canela Pero poquito Y mmm, Un pan con pate Y queso Y un té verde de menta Así que eso, mirad Esta mañana me parece que hacía Como 0 grados menos 1 Así, por así aquí tengo el termómetro bueno son las... ahora son las 8 de la tarde casi y vamos a cenar pizza y ahora después os cuento qué tal ido el día de hoy mirad, hoy ha llovido un poco y ahora está bastante nublado y mirad, esta, es, esta pizza es de base de tomate eh, queso, cebolla y mmm, pavo volviendo a tirar la basura aquí un pies. bueno chicos hoy ha sido viernes y bueno hoy primero hora tuve la asignatura de esta acá con maderas y todo eso después tuve religión después tuve la comida que hoy hemos comido salchichas con puré de patatas y ensalada Después tuve matemáticas, después eh, de esto, química. Luego a, a última hora ya tuve inglés. Después llegamos a casa y estaba la amiga de nuevo porque no esta noche se ha ido a dormir a casa de su amiga. Y bueno, nosotros fuimos a la sauna, cerramos las pizzas y ya creo probé de todo lo demás. Bueno, mañana es sábado. Así que nada, nos vemos mañana por pues la mañana que yo ya me voy a dormir. Bueno chicos, buenos días. Son hoy es sábado. Mira, me levanto con estos pelos. Y bueno, yo siempre me tengo que peinar por las niñanas, así da igual. Aquí está Luna. Y bueno, pues voy a servir un poco de Wesley para desayunar. A ver. Y bueno, pues ahora voy a editar un, algunos vídeos y después vamos a ir a dar el pasito. En bicicleta eso es lo que tengo pensado para hoy Bueno, hoy es sábado Y me encantan los fines de semana, básicamente Porque puedo ir a dar el pasito En bicicleta que doy siempre de 18 kilómetros Pero por la mañana O sea, puedo ir cosa normal A ver que viene un coche A ver que no me gusta este de móvil Cuando vienen coches Que bueno, y además de eso, hoy Es la boda De mi tío, que creo que ya lo dijo por la mañana Pero bueno nosotros en principio íbamos a ir, pero bueno, al final no ha podido ser Ay, qué pena, todavía estoy un poco triste, pero bueno, Ay, no pasa nada Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, ya se me ha pasado casi el resfriado completo, o sea, es que he estado toda esta semana resfriado Y es que me ha fastidiado bastante porque es que no he podido ir apenas con la bicicleta y es ahí lo que me gusta a mí, moverme y hacer ejercicio Y bueno, ya que esta semana pues no he podido, pues a ver si la semana que viene puedo un poco más Porque a ver, se viene una semana que voy a estar bastante ocupado Básicamente por, por la mudanza y eso que os dije, que nos vamos a mudar bueno, Esperaros un momento que ponga bien la bici Ahora que voy a estar bastante ocupado estas semanas que se vienen por la mudanza, que nos vamos a mudar entonces no sé si voy a poder estar yendo en bici todos los días como a mí me gusta, pero bueno, lo vamos a intentar y además que eh, la semana que viene, o no, la siguiente eh, tengo demasiadas excursiones con el colegio, o sea la os voy a explicar mi agenda en las próximas dos semanas el lunes de la semana que viene o sea, pasado mañana en gimnasia vamos a hacer ¿Cómo se llama? Eh, el lunes en gimnasia a primera hora vamos a hacer crossfit Entonces, pues eso es bastante Luego, la semana que viene, pues seguramente Todavía no tenemos pensado, pero El miércoles vamos a, van a firmar mis padres A ver, que se había cortado el vídeo Y estaba yo aquí hablando solo Ahora lo tengo que repetir otra vez Que el miércoles <coughs> eh, Han quedado mis padres para firmar para el contrato de la casa que nos van a... el contrato va a empezar en octubre pero que nos darán la casa un poquito antes. <coughs> Luego... Es em, que he visto ahí algo que parecía no súper... Luego... El lunes tengo a primera hora... No, esto sí lo he dicho, CrossFit. Lo del CrossFit sí lo he dicho... Es que, os lo digo, es que se me ha acabado el espacio en el móvil y pues no he podido grabar. Se me, se me ha cortado el vídeo en, en medio de... cuando yo estaba hablando. Entonces, el, eh, el, ah, la semana siguiente, el lunes o el martes, tenemos una excursión porque este curso tenemos un proyecto de arte que tenemos que ir a ver un, un teatro a la ciudad, o sea, a Rovaniemi, que está a 20 km de aquí. Porque aquí en nuestro pueblo pues no hay anfiteatros para poder ver el espectáculo. Y es como que tenemos que puntuar el teatro. O sea, vamos a ser como los jurados que vamos a puntuar el teatro. Y luego en primavera, o sea, en el curso ya de primavera, pues tenemos que ir a la a Helsinki. Vamos a coger un vuelo y volvemos por la tarde. O sea, vamos por la mañana a Helsinki y volvemos por la tarde para la segunda parte de este teatro. Luego al día siguiente, o sea, no, luego el jueves de, dos, de dentro de dos semanas, vamos a ir a la piscina municipal de Rovaniemi hacer natación en la clase de gimnasia porque bueno, aquí en nuestro gimnasio, en nuestro pequeño colegio, no tenemos piscina así que tenemos que ir a la ciudad y eso lo vamos a hacer el jueves y luego el viernes, de esa, al día siguiente de la piscina, dos semanas eh, aquí en Finlandia hacen como una cosa que los niños pues como digamos hacen pequeños trabajos y el dinero que se gane con eso pues se dona entonces tenemos que estar ese día trabajando o sin bueno esto lo explicaré más adelante porque es un tema interesante vale y bueno, ese día básicamente no tenemos colegio. Así que yo supongo que ese fin de semana estaremos haciendo la mudanza. Aunque es que todavía no tenemos información de cuándo nos van a dar la casa. Lo único que tenemos planeado es que el miércoles van a firmar el contrato. Y lo que estoy haciendo yo ahora mismo en el presente es dar el paseíto en bicicleta y a la vuelta tengo que ir al súper. Porque los sábados hacemos el día de las chuches. El único día de la semana que se puede comer así con los chinas, chocolate y esas cosas. Entonces voy a comprar las mías. Mirad que hay aquí las vaquitas y vamos a seguir que ya se nos hace tarde y tenemos que llegar para comer es que en los vídeos no se nota pero es que eh, no sabéis lo que ha cambiado el paisaje este en dos semanas o sea han puesto todas las hojas súper más oscuras o sea, no sé bueno chicos, ya estamos en casita la a ha ido a un concierto de chanel Ah, ayer es que. ayer hubo un concierto. Eh, mirad, chicos, os voy a enseñar lo que me compré. De, esto que me he comprado, esta chocolatina de sirope de maple. O sea, de sirope de um, maple, sí. ¿No? ¿Cómo, es, ¿Cómo se llamaba esto en español? En finlandés es maple. Made. Pero En español es. De. De esto de Canadá, de. Arce, de arce. Sirope de arce. Eh, en después, finlandés, arce no es. Maple. En maple. Esto es Un chocolate dime De limón la que Y comido. esto es otra cosa Igual que la Son de la misma marca Pero este es de canela Y ahora mmm, tengo Pasta Macarrones al horno Bueno esta ¿Qué? vez son a la sartén pero eh, Realmente son al horno Y una y venga, un Té helado ¿Ah? No es nasty este helado Bueno, ahora vamos a cenar aquí viendo una peli Mirad bonito Bueno chicos, buenos días Hoy es domingo, hoy ya por la tarde Ya se acabará este vlog Y mirar, hoy he estado limpiando toda la casa Mirar, justo ahora acabo de recoger La cocina Y ahora me estoy preparando aquí una comidita Que las niñas ya habían comido antes porque Pues tenían hambre Ahora mismo son las Tres, o sea, a mí me parece que es súper tarde ya pues porque he estado haciendo un montón de cosas esta mañana Pero bueno Todavía son las 3 así que todavía tengo toda la tarde por delante ¿Y qué más? Pues nada, pues eso Eso Es lo que quería decir Mira, me he preparado aquí Bueno, me he calentado porque ya está lista Una sopa de salchichas A ver si se enfría un poco porque Está hirviendo Y bueno, pues ¿Qué más? Tengo que decir nada bueno, chicos, estoy pensando qué hacer porque qué, mmm, no tengo nada que hacer. Y además me duele un poco la cabeza porque, bueno, ahora se está acercando eh, Mercurio, Retrógrado y eso. En la task list pues es que no me queda casi nada ya. Así que yo creo que vamos a empezar a planear un poco la semana que viene, aunque ya lo tengo aquí casi todo. A ver, vamos a apuntar para el miércoles lo que os dije lo que os dije ayer lo de firmar A ver Cómo lo ponemos firmar. firmar Y <coughs> Es que ya todo lo demás lo tengo Vamos a tachar esto Martes tengo que entregarlo de lengua ah, me queda por editar un vídeo Y puedo empezar a planear el siguiente a ver. También podemos editar, eh, planear, o sea, editar el, el blog este. Tenemos varias cositas que hacer en verdad, ¿eh? Así que nos la vamos a apuntar y vamos tachando, vamos a cambiar la regla que siempre lo uso como portapáginas. Y también tenemos que irnos a dar el paseito, que no sé si podría, a mí me apetece, pero... No sé, ir un poco más tardecito, que, es que todavía son las 4. Y no sé, me da como las vibes de que son las 7 o las 8 de la tarde Entonces a ver, vamos a apuntar la task list de la semana que viene A ver si la semana que viene ya nos curamos al 100% porque es que todavía tengo, tengo un poquillo de mocos Pero nada, entonces a ver si la semana que viene ya estamos al 100% bien Y eso, a ver, task list Y apuntamos el vlog de esta semana que lo tengo que editar Blog Editar Por ahí atrás vendrá ¿No? Ahora Y también blog publicar Blog Publicar ¿Y qué más? Mm... Eh, terminar Es que no sé ¿Qué más hacemos la semana que viene? Vas a tocar el acordeón En ¿Sí? el salón, ¿vale? Y luego pues eso Pues ya está